Bueno, después de historias como siempre con, con temas de PC, eh, les mostré en todas partes lo que es esta bestia, ¿vale? El S23 Plus de Samsung. Yo no soy sé de utilizar este tipo de teléfono, no sé por qué no me, no me hice enviar el Ultra, la verdad, ya que estaba. Tiene algunas características diferentes en las cámaras, en la parte trasera y trae ahí, en fin eh, este es el 512 GB, es un disparate de memoria y lo que estuve haciendo de videos y fotos ahora los voy a poner en el video es impresionante impresionante esta máquina, la verdad se les va la mano eh. pero bueno, es un ordenador eh, portátil la verdad y, y es eh, impresionante les voy a mostrar un poco lo que hice con él. Que, bueno, hice alguna foto, hice el video este que estoy diciendo. Eh, además, estuve probando aplicaciones. Eh, es infinito. Yo saben que mi tiempo es limitado. Hago todo a 100 km por hora. Mediocre, porque al no tener tiempo tengo que hacer las cosas de modo mediocre. Como esto que estoy haciendo ahora es totalmente mediocre. Pero bueno, ya casi termino de armar el setup. Y una vez que lo tenga va a estar fijo para YouTube y la cosa va a ir mucho mejor. Porque, bueno, hice todo un, eh, un taller eh, que aparte lo voy a utilizar con, bueno, diferente iluminación. Eh, tengo acceso de los laterales, tengo pinzas, tengo para colgar las cámaras, etcétera Así que eso va, va a cambiar la situación un poco para tratar de hacer las cosas eh, a nivel profesional. ¿no? Y bueno, les voy a poner las imágenes del S23 la verdad que para los que dicen ah, un teléfono, vale, vale una pasta no digo que no, no es para cualquiera es verdad, es un teléfono carísimo carísimo yo llevo por ejemplo el llevo el Xiaomi vale el Redmi Note 9S, es brutal con el que vuelo todo, tengo en el en el Mavic Air 2 Llevo otro teléfono. ¿eh? Eh, tengo un Vivo. Los teléfonos vivos son buenísimos. Si vemos, por ejemplo, el peso del el Xiaomi ya se nota pesadísimo. ¿Vale? Y, y el Vivo es súper liviano. Es un teléfono súper liviano. Y el Samsung, bueno, con esta carcasa y todo se hace pesado. Pero lo que he notado en el Samsung, que es lo que pasa siempre, este tiene una batería que es increíble. ¿Vale? Los teléfonos vivos, bueno... Tienen, No sé qué pasa con, la, con las grandes marcas, los teléfonos de alta gama, que no le dan a la batería. Yo lo que he sentido con este, lo he probado 3-4 días, que se va la, la batería. Y el Xiaomi lo uso todo el día, por ejemplo, en este momento son en España las 15, las 15 horas. Y les voy a decir que está en... Eh, vale, está en 80 de batería. Vale, Son las 3 de la tarde, el teléfono salió a las 5 y media de la mañana con 100 de batería y está en 80. Xiaomi, para mí es Xiaomi, yo la verdad que tiro. Después el vivo, está divino también, ¿no? es un teléfono está espectacular, súper liviano este teléfono para llevarlo en todas partes. Es con el que yo ahora estoy volando algunos de los drones que tengo. Los, eh, ya veré también, tengo que hacer un vuelo obviamente con el Samsung que es 5G y muchos de los drones de gama blanca, como el 128 y todos los que están haciendo, fabricándose de marca blanca, aunque cayó muchísimo, ¿vale? Porque pasó la moda, se terminó, murieron los drones. Entonces eh, voy a probar con el 5G. A ver qué tal va. Se supone que va mejor. Ya he probado con iPhone. Con todo. Ya saben mis videos. Con cantidad de terminales. Y es todo más o menos lo mismo. Así que bueno. Ahí les voy a dejar las fotitos. Cómo le puse la, el protector de pantalla. Etcétera. No tienen que ir a pagar 10, 15 euros. Para que un chino les ponga el protector de pantalla. Lo pueden poner en su casa. Tengan un lugar limpio. Eh, háganle caso a las, a las instrucciones que traen. Cuando compran un protector de pantalla. Traen unas instrucciones. Y les diría que... Es, todos mis teléfonos tienen protector de pantalla, los que son más económicos y le están fallando los sensores. Ya tiene muchos años ese teléfono, pero bueno, sigue aguantando. Eh, Sigan las instrucciones de cada protector de pantalla, porque les trae diferentes toallitas o papelitos o lo que sea, que uno es para limpiar, el otro es para pasar, el otro es para no sé qué. Y séquenlo, porque yo no lo sé qué y me costó un huevo sacarle las burbujas después, ¿vale? Samsung S123 Plus Un monstruo de cámara Les voy a poner ahora Descargo las los videos Voy a ver cómo lo hago Si me lo paso al mail o me lo paso lo paso, Tengo que usar way Transfer Le voy a usar un cable y lo voy a pasar al PC directamente Connor, para tu drone Mañana nos vemos Olga A pico seco, eh ¿Qué pasa? Yo te puse que vas Agustín